¿Qué onda amigos? Acá estamos nuevamente con un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén de 10 y después de varios días sin subir nada. Bueno, acá estamos nuevamente remontando. Y bueno, como vieron en la miniatura y en el título, voy a hacer una casa en el pantano. Sí, en el pantano. Como ven acá ya tengo todo casi medio preparado. Eh, repito, este video básicamente hice el vídeo y estoy grabando por encima así que bueno voy a relatar todo lo que fui haciendo y bueno acá prácticamente creo que me caí o me tiré porque quería medir eh, lo que estaba haciendo así que bueno acá empecé a construir para los lados y lo hice de doble piso porque no sé pero lo hice de doble piso capaz que Pensando en la vida real, ¿no? Para que no se pudriera la madera o qué sé yo. Pero bueno, lo hice de esa manera. Y bueno, acá prácticamente empecé a hacer eh, el piso, ¿no? Directamente. Acá ya había remontado todo, ya empecé a hacer el piso, ya había hecho el frente de la casa, ya levantando pared y ya hice la ventana, todo junto. Acá ya voy progresando un montón El tema del piso Y como ven abajo hay como columnas Eso viene siendo para El tema del soporte de la casa Acá como ven puse un Puse esos soporte Para que se estuviera la casa Si no sería medio raro que estuviera flotando Se podría mover toda Pero bueno, ustedes entienden Acá bueno, ya había progresado un montón Acá prácticamente Hice hasta esa parte La lo que viene siendo la primera parte de la casa, porque después empecé a construir para otro lado. Empecé rellenando todo el piso. Acá le he hecho un vistazo como quedó. Esos sapos no se sé, aparecían de la nada, boludo. Remetiches. Pero en todo el video estuvieron así, en toda la partida, en todo momento estuvieron los sapos apareciendo de la nada. Incluso arriba del techo, que más adelante lo van a ver. Arriba del techo amigos parecían, pero parecían así como si fueran fantasmas, ¿eh? no es que saltaban, no sé por qué, pero bueno, eran bastante molestos o esos sea. Y bueno, como pueden ver ahí están las, las columnas, acá prácticamente ya avancé totalmente, eh, levanté pared y ya levantando pared hice las ventanas. Bueno, acá tengo un sapo yo adentro, es eh, insoportable, como siempre ya hay otro. Ah, no me diste, está yo no sapo. Bueno, así quedó, yo levanté hice todo junto. Levanté pared y hice la ventana todo junto. No, no, no. No me puse a levantar pared primero y después romper todo directamente hice todo junto, entonces me salía mejor. Así que bueno, así que fue, así fue como me quedó. Y bueno gente, eh, acá ya completé lo que viene siendo todo, acá había le había hecho otro, como les puedo decir, les puse un bloque más porque cuando ponía la pared me tapaba la ventana, así que por esa razón queda esa parte así. El techo lo puse de madera de color rojo, no me acuerdo cómo se llama, acá prácticamente como les dije empecé a hacer todo el techo. Acá por fin había terminado el techo, me llevó tiempo, empecé a poner los vidrios de la casa Full vidrio, full vidrio, como siempre tuve problemas con los vidrios porque ustedes ya saben, soy mi lelo con los vidrios yo Esa perra, no puede, no va a haber un puto video en que yo pueda hablar tranquilo sin que un perro, una moto te Ay no, no puede ser, pero bueno Usted entiende cómo es la cosa. Acá, bueno, y acá prácticamente ya debería empezar, a, o sea, acá en el siguiente parte empecé a moblar todo. Primero empecé poniendo lo que viene siendo las luces, no, pero bueno, después me fui afuera y dije, bueno, voy a hacer tipo una terraza y bueno, fue así como fui afuera hice una terraza o no sé cómo se llamaría en otra parte. Yo le diría terraza. Bueno, acá empecé construyendo. Le puse una columna, porque si no quedaría como que está medio raro, y se va a caer a la bosta. Así que así me quedó. Supongo que lo sostiene. En la vida real no tengo ni idea. Pero bueno, acá me estaba costando un huevo, no sé. Eh, literalmente me estaba costando un huevo entrar, no sé por qué. Y bueno, acá directamente ya empecé a hacer... Eh, a moblar, poner las luces porque no se había un pingo, literalmente y bueno, acá directamente empecé a ya moblar todo empecé con la cocina acá ya había terminado la cocina me faltaba poner algunas cosas todavía seguía poniendo materiales hice la mesa, el televisor, todo y después directamente prácticamente, perdón eh, me fui a la pieza y empecé a moblar lo que viene siendo la pieza Así que bueno, acá elegí algunas cosas para poner lo que viene siendo en el televisor <ríe> En el televisor, ojo eh Y ponía eso y listo Entonces ahí me quedaba uff, de 10 me quedaba esa parte, me encantaba como quedaba totalmente Acá como ven, empecé a hacer, a amoblar la pieza Ahí tuve que medir y tuve que poner una cama de tres plazas, no sé si, si existen las camas de tres plazas, pero bueno, estuve ahí un rato ahí peleando como pingo voy a poner la casa, estuve ahí, pero bueno, ahí no sé, eh, intenté hacer un tipo un invento, pero bueno. Bueno, ahí como ven, dice la casa, la casa, perdón, la cama de tres plazas, no sé si existe la cama de tres plazas, yo conozco la de dos, las de tres, no tengo ni idea si existen. Acá directamente empecé a volar todo, ya me faltaba muy poco para terminar, afuera estaba lloviendo de lo lindo. Y la verdad, bueno... Me llevó mucho tiempo hacer esta casa y bueno, acá ya prácticamente me fui para mostrarle la casa porque ya la había terminado totalmente. Y ahí le muestro cómo había quedado la casa. Espero que me haya trabado y no sé qué pingo. No ven cómo estoy. Para mí esto es un pantano, no sé ustedes. Y así es la entrada. Nice. Ahí con los, los sapos, como siempre, ahí arriba molestando y bueno acá prácticamente le, empe le empiezo a mostrar cómo había quedado la casa terminada como ven afuera le puse tipo unos unos asientos en el, la no sé cómo se dice terraza y bueno esta viene siendo la cocina la verdad muy linda casa esta me, me encantó como la hice me, me gustó mucho ahí como ven antes era de tres vidros y le saqué uno porque si no me quedaba muy feo y ahí me, me gustó mucho más que eh, anteriormente. Me gustó mucho más. Y bueno, así me quedó la cocina. Esta parte de acá. Eh, ahora directamente paso la pieza. Y en la pieza, bueno, me quedó así. En la pieza hay tipo unos sillones en el medio. Y.. Y bueno, y hay otras cosas Ahí está la cama de tres plazas No sé si exista la cama de tres plazas <ríe> Como lo había dicho Déjenme en los comentarios si existen la cama de tres plazas Yo no tengo ni idea, la verdad, si existen Pero bueno Acá prácticamente Y esta es la casa, chicos Acá me tomó tiempo llevarla Pero bueno, bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mi casa eh, Suscríbanse, denle like, comenten Compartan eh, no sé, cualquier cosa déjenme en los comentarios o algo Yo lo voy a estar respondiendo Acá prácticamente paso para afuera Para mostrarle cómo está de lado de afuera Y como ven ahí están las columnas Y los sapos de mierda Y allá hay un aldeano con una cabra molestando Prácticamente, eso es todo Y la verdad estuvieron muy pesado Toda la construcción Ahí está el aldeano pobre Suplicando por su vida en una pobre hoja Que no sé cómo se llama Pero bueno gente, eso ha sido todo por hoy como les dije anteriormente, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Y bueno gente, nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.